De la de la ciudad de Cali, a Functional ingredientes funcionales eh, somos distribuidores exclusivos para la marca Basta, Instruments eh, para Latinoamérica del Caribe bueno, voy a dar una breve descripción de la compañía BASTAC Instruments es una compañía transnacional Cali, que se dedica al, al desarrollo a la investigación y a la producción de equipos de análisis de y equipos de laboratorio de análisis de Fue fundada eh, por el señor C.T. En en el año 1999, con el fin de proveer equipos de alta tecnología para el análisis en el laboratorio de en los laboratorios de las compañías, eh, pero con, con una característica muy especial y muy importante, eliminar todo costo el de calibración y mantenimiento de estos equipos. ¿Cómo? capacitando a los a las personas que entran en interacción con estos equipos de manera que ellos mismos puedan hacer esto Esta, estas calibraciones y estos mantenimientos de este nuevo basta tenemos la nueva generación de Nib es el 9000 este puede medir niveles de proteína ceniza nivel de humedad sedimentación y asimismo contenido de glúteo este equipo eh, es portátil, por tanto tiene una batería recargable y además de eso funciona con 220 voltios. Puede transmitir al computador por medio de una memoria USB y puede elegir qué muestra desea analizar, es decir, si es un trigo rojo, es un trigo blanco, trigo duro o incluso cigarita. Cuenta con un software fácil de usar y cuenta con una pantalla digital y aquí. aquí podemos ver... Un ejemplo de un resultado de una muestra de análisis del NIR. Aquí podemos ver el nivel de porcentaje de proteína, humedad, ceniza, el gluten y la sedimentación. La muestra que usamos en este, en este caso fue un trigo duro. Bueno, pues es el principio del funcionamiento del nido. Esto consta en un camino óptico eh, hasta, hasta la muestra. La luz parte hacia la muestra, y es absorbida por una parte de la muestra y otra que es reflejada. Eh, la parte que es reflejada está determinada por los detectores y esto se puede reflejar en que se puede ver en el computador como bandas de absorción. Ver un cuadro un comparativo del método tradicional para la, para la medición de flute de, luz de miel, que pasa con el método también no necesitamos un personal con experiencia, tampoco necesitamos preparación de la muestra ni químicos peligrosos o uso de accesorios costosos. Se pueden realizar varios análisis al tiempo y así mismo, es ideal para el análisis del campo, de campo, debido a que tiene una batería recargada y el frutal de anteriormente. Es un análisis muy rápido y muy fácil de, de realizar. Bueno, ahora vamos a hablar del axógrafo y resistógrafo. Esto lo eh, coloco aquí farinógrafo y extensógrafo debido a que son los homólogos de estos dos equipos, que son de los equipos de las de la mar, marcas más reconocidas dentro del mercado. El axógrafo de Basta determina la cantidad de agua que debe ser agregada a la línea, la absorción, la estabilidad de la masa, el tiempo amasado y el grado de suavidad o renondecimiento. Proporciona información sobre, la, de, de, de, sobre las propiedades de la harina, si es adecuada esta para pan, pasta, galleta u otros, pro, otros productos de panificación. Como lo dije anteriormente, los, los resultados del axógrafo son comparables y equivalentes al parinógrafo de, de la marca más popular del mercado. El principio del de axógrafo es que mide la, la resistencia de la masa frente a las cuchillas de, de, del instrumento. Esta resistencia se traslada a la pantalla táctil en forma de datos numéricos o de gráficos. Y este aparato prepara la muestra para la siguiente prueba, es decir, con el resistor que ya más adelante lo vamos a ver. La resistencia y los resultados cambian dependiendo de la viscosidad de la masa y los resultados que se pueden recopilar al realizar esta prueba es la elasticidad, capacidad de absorción de agua, agua de la harina, estabilidad de la masa y tiempo de amasado. que les le puede nombrar, son que eh, cumple con las normas ICC, AACC e ISO. También, dispone de un puerto de conexión rs 232 que este puerto se utiliza para la transmisión de datos y de Ethernet, o internet. El software puede ser actualizado por medio de conexión remota que enfatiz en ISO. ¿Por qué? El instrumento se puede conectar desde Turquía, y hecho de la planta en Turquía puede hacer la misma actualización del software o inclusive la calibración del aparato. Eh, cuenta con un sistema computarizado y con una pantalla digital táctil, así mismo almacenamiento de datos. Está diseñado de una manera que sea fácil de limpiar y puede ser utilizado con mouse y teclado sin necesidad de otro computador o una pantalla para realizarlo Este se utiliza para medir la elasticidad de la masa, la energía, el tiempo de prueba y grado de arrendamiento, resulta en su usabilidad Detecta las propiedades radiológicas de la harina para obtener productos de panadería ideales, ya sea galletas, sea pan, sea van, eh, repostería. De repostería. Eh, los resultados de este resistógrafo son comparables y equivalentes a los, de, ya, a los del extensógrafo de la marca más popular del mercado y ayuda a determinar la influencia y proporción de adhesión eh, este instrumento es muy bueno para los trabajos de investigación y desarrollo, ya que el movimiento del mecanismo no se, no se, no se, no se diseñó para que fuera de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba con el fin de eliminar el efecto negativo de la gravedad el principio de funcionamiento del de, de resistógrafo Consiste en que prepara la cantidad adecuada de agua eh, y después de algunos pasos de fermentación con el gancho y en rasga y mide la elasticidad de la masa. De abajo hacia arriba como lo comenté anteriormente y de mi con esto transfiere los datos al, al gráfico y genera datos numéricos para, para la toma de decisiones. Al desarrollar la prueba se puede recuperar los siguientes datos. Elasticidad, actividad enzimática, tengo terminado, estabilidad de la masa, tiempo ha pasado cantidad y calidad de líquido y la, la demanda de la harina para realizar otros productos de pan o otros productos de panadería. Algunas de las características son que tiene un periodo de prueba suficiente eh, para determinar las propiedades revolútricas de la masa. 45 minutos, 90 minutos 235 es decir, que cada 45 minutos se puede hacer la, la, la prueba revolútrica. El tiempo de preparación de la masa redonda y la masa larga para la prueba se puede controlar desde la pantalla táctil o manualmente. Asimismo, también cumple con las normas ICC, AACC e ISO y tiene un control de tiempo desde la pantalla táctil, o también se puede realizar manualmente. Eh, no requiere un computador como el otro equipo, no requiere un computador y una pantalla adicional y, y es compatible con el axógrafo. Es decir, se puede conectar estos dos equipos y que estos dos equipos hagan el trabajo juntos y arrojen los datos de manera conjunta. Estas son una de esas son algunas de las características del equipo. Aquí podemos observar un ejemplo de gráficos de que arroja el resistógrafo para una línea de gluten débil, como ustedes lo saben mejor que, que yo, y otra para el gluten fuerte. El resistógrafo arroja, una, arroja una, unos resultados muy confiables. Eh, acerca de la sensibilidad de la masa, de la resistencia y la sensibilidad de la masa. Una conclusión que sacamos, y la voy a leer, es: las propiedades biológicas de la masa son afectadas mayormente por la calidad y la cantidad de tiempo presente. Es por esto que estos parámetros deben ser medidos de la manera más precisa, fácil y rápida. Y lo más importante, sin incurrir en costos adicionales de calibración y mantenimiento, como lo hace Basta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Javier? Ya voy. Javier, bueno, buenas, buenas tardes. Una, una pregunta eh, hay ciertos clientes que tienen otros equipos de otra marca eh, que requieren resultados que nosotros los dar. ¿Existe si una correlación de, entre los resultados que obtenemos con el resistógrafo y, y los otros equipos disponibles en el mercado? Básicamente, eh, ellos, ellos hacen, hacen las mismas pruebas. O sea, los, los resultados que arroja el resistógrafo para el extensógrafo, el axógrafo, para, para el farinógrafo, son básicamente las mismas pruebas simplemente el, el, el nombre que la compañía le la querido dar a estos instrumentos es el de resistógrafo para hacer más con más presencia en el mercado y lo mismo para el para el, resistógrafo. Pero el principio de funcionamiento principio el mismo. exacto el principio de funcionamiento es el mismo. Gracias. gracias. ¿Ah, bien bien con nosotros esta información. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar un receso, vamos a tomar 45 minutos para que nos veamos.